Ayer me mudé con mi novio Jerry, que vive con su ex esposa y sus hijos. Cuando tu ex... No aceptaré hacer su desayuno. Está extra involucrado... Tráele un trago, porque Steve sigue llamándote. Las cosas se ponen extrañas. vez veces más que ella está marcando su territorio. <risa> Tú, yo y mi ex. En TLC. Buscamos una hermana esposa para incluirla a nuestra vida. Poligamia significa abundancia. Más amor. El mayor error es pensar que se trata de un hombre que quiere tener mujeres para tener sexo. Más familia. Estamos muy emocionados. Más preguntas. ¿Estás segura de que no perteneces a una secta? Definitivamente rezo para que me libere de los celos que siento. ¿Puedo tomar un minuto? Matrimonio busca esposa en TLC. Soy Mary, tengo 55 años y ella es mi hija Britney. Llegó ese <risa> gran momento. Muy bien, ya quiero empezar. Tan especial. Sigamos viendo de tal madre tal astilla. El de compartirlo todo. Hacemos todo juntas. Nos depilamos entre nosotras desde hace mucho tiempo. Absolutamente <risa> todo. <risa> Muy bien, hay que hacerlo. Me encuentro en una relación polígama. Estoy casada contigo y tu madre. De tal madre, tal astilla. Lo mejor en TLC. ¿Qué es lo que quieres saber? Quiero preguntarle si conoce a mi papá. Porque yo no. Lo que dijiste fue mentira. Saben, culpo a mi papá porque nunca estuvo ponerte con Alejandro. Y si veo a Chantal, vamos a tener problemas. Vieje que tu maldita madre! ¡Tú te lo caes! Le pido a Pedro que se mantenga alejado de mi relación. La familia de Chantal en TLC Llegó mami. Estas son las madres. Siento que salgo con Matt y con su mamá. De todos los problemas. En la vida hay una jerarquía. Y yo estoy en la cima. <risa> Buenas noches. El niño de mamá. En TLC. La libertad siempre parece un plato delicioso. Sabes que quiero casarme contigo, Chabelle. Pero para ellos, lo que antes era una dulce fantasía. Diste dos años y medio para prepararte. Quiero mi anillo. Puede transformarse en una amarga realidad. Hiciste pensar que si volvía a casa sería Disney World y volvía a la feria del pueblo. No, eres una está desagradecida. La vida después de prisión. En TLC, doble español en Biesa y Sibisa. de la pista de baile toda la familia quieres doblar algunas camisas ven aquí y B significa abeja en inglés